Espero que todos estéis súper bien en el día de hoy Como ya saben la actualización 14.60 dentro del juego de Fortnite ya ha salido a día de hoy O bien ya tenemos los archivos del juego secretos que envuelven a esta actualización Y además nuevos archivos ocultos dentro de Fortnite que nos muestran diferentes pistas y detalles que os van a encantar Acerca del evento final de Galaxia no nos gustaría ver el evento completo antes de que suceda en el juego Pero les daré muchas pistas acerca de lo que estará sucediendo en Fortnite durante estos próximos días Sin filtraros nada en absoluto del evento final Porque queremos disfrutar de ese evento, quiero disfrutarlo, quiero verlo en directo, quiero estar con vosotros y reaccionar al evento con toda la Neox Army El evento más grande que Fortnite ha hecho jamás dentro del juego Lo veremos aquí, en directo Estaremos además muchas horas en directo Así que suscríbete hermano ahora mismo Si todavía no estás suscrito al canal y activa la campanita para no perderte ningún video Y ver, lógicamente, el gran final de Fortnite temporada 4 con nosotros Antes de todo, familia, si no sabíais Puedes conseguir un pack de Joker ahora mismo Código MrDeneox en la tienda de Fortnite Para cualquier compra y etiquetarme en vuestras compras cuando las hagáis por mis redes sociales, ya sabéis que tenéis el Twitter y el Instagram debajo en la descripción Y si me etiquetáis, os voy a subir a mis redes sociales comprando vuestras cositas chulas Recuerda estar suscrito y comentar tu ID de Fortnite en este vídeo El sorteo lo encontraréis en la primera línea de la descripción Y si te haces miembro del canal, tendrás muchísimas recompensas ¡Muy chulas, hermano! Puedes conseguir hasta 5 cofres gratis Puedo agregarte a Fortnite, puedo hablarte por mis redes sociales, incluso grabar un vídeo para tu canal ¿Te gustaría? Hazte miembro ahora de la Neox Army, ahí podrás ver todos los niveles y todas las recompensas Te va a encantar Podrás conseguir pavos, funcos, packs de Fortnite y muchísimo más con los miembros de, este, de esta comunidad Así que únete ahora a la familia y empezamos con este vídeo Dos nuevas skins han sido añadidas al juego La de la derecha se trata de una skin de maíz Y la otra skin es una tarta, hermanos ¿Qué os parecen estas primeras skins? Creo que podrían estar muy bien dentro del juego, ¿sí o no? Además se ven bastante cool y además creo que son muy chulas Además de un nuevo pack filtrado para la siguiente temporada El nuevo pack de inicio de la Playstation 5 La siguiente temporada ya lo tendremos Y además lo podremos ver filtrado ahora mismo Además se trata de un pack al parecer ambientado en el hielo La Navidad ¿Será que regresará la época de hielo en Fortnite? Por fin la skin que todos estábamos esperando parece que llegará al juego de Fortnite. La skin de... El Grillo Pepe. Capitana Marvel ha sido encontrada por los archivos del juego. Y ahora al parecer los filtradores comentan que están 99% seguros de que se tratará de la siguiente. Y quizás... Última skin de superhéroes que llegará esta temporada. ¿Cuál os gustaría que fuese la última skin para ver de los superhéroes de Marvel? Os leeré a todos en los comentarios a ver cuál es la skin más votada. Neox, háblanos ya del evento, maldito. Ok, producción, música épica. Comenzaremos con el autobús de Tony Stark, que ya todos... Lo conoceremos, ¿verdad? Este autobús que nos lleva siempre a la isla del Battle Royale... Ha tenido ya dos cambios... Dos upgrades... Dos mejoras... Hechas por Tony Stark... En Stark Industries... De hecho... Si vamos a Stark Industries... Podemos ver que realmente los autobuses... Están todos ahí todavía... Parece que... Está sucediendo algo con ellos... Así que... Hemos encontrado que... Un nuevo bus... Estará por llegar a Fortnite esta siguiente semana o siguiente actualización. Una última mejora justo antes del evento de Galactus en Apolo. Ahora, al parecer, el autobús no tendrá el globo, sino que ahora tiene alas en cada lateral. Porque el autobús estará volando alrededor de Galactus en el evento final. Y será una pieza muy importante en el desarrollo de este evento. Así que pronto veremos el nuevo bus. En Fortnite... Ahora... Hemos encontrado... La última fase de la mesa del Battle Royale... Ya saben que la mesa de las misiones... Al parecer... En cada actualización está cambiando... Y cada vez parece que Galactus... esté apoderándose más de esta mesa... Porque corremos... Un grave peligro... Pues se ha filtrado esta imagen... Que al parecer podría ser la última fase de la mesa de las misiones que encontramos en la sala del Battle Royale, la cual nos indica que Galactus ya está en la isla de Fortnite en Apolo. Galactus estará cambiando de lugar en esta semana la imagen filtrada además de Galactus, muestra la realidad detrás de las ventanas del fondo donde podemos ver Sobrevolar, por ejemplo, los aviones de Fortnite y todo lo que va sucediendo en Fortnite. Pues esta imagen nos muestra cómo de grande se verá Galactus en el evento final. Imaginen lo grande que será solo viendo los cuernos y el casco que lleva. ¡Por Dios no cabe en la pantalla! Si nos fijamos bien, veremos a Galactus en el nuevo menú de Fortnite del Battle Royale, además de verlo por el fondo del ventanal. Esto será increíble. Gracias a Dios, los filtradores han acordado que no van a filtrar nada de este evento final. Han escuchado bien, no vamos a tener filtraciones del evento, porque si no, nos arruinarían realmente el hype de este evento tan grande dentro del juego. Además, creo que Fortnite estará baneando a todos los que filtren archivos reales del evento final. Mejor así, porque la sorpresa estará servida. Aunque eso no significa que no tengamos información del evento final. Por lo tanto, realmente no se sabe nada en absoluto legítimo de lo que estará sucediendo en el evento final de esta temporada. Y si hay algo que ya se sepa, no me gustaría saberlo hasta que vea el evento por primera vez en el juego con vosotros. Lo que sí sabemos es que este evento también tendrá lugar en el menú de Fortnite. ¿Sabían de esto? Por si no recordaban, en la temporada 10 de Fortnite tuvimos un mini-evento también en la sala del Battle Royale. Es decir, en nuestra lobby, directamente ahí sucedió algo raro que nunca suele suceder. Algo que no suele aparecer en los eventos es un nuevo evento en el lobby. Esta vez parece que tendremos de nuevo otro mini-evento en la lobby de Fortnite. Así que podría ser que volvamos de nuevo... Al agujero negro ha aparecido en Fortnite una luz misteriosa que al parecer está vinculada en el evento final de esta temporada 4. No sabemos realmente de qué se trata ni qué podría ser, pero sabemos que tendrá lugar en la historia del juego de Fortnite o en el evento de esta temporada. Esa luz antes no estaba ahí. Así que, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero de corazón os haya encantado el vídeo y os hayáis entretenido muchísimo. Y además, recordad que podéis participar por el pack, que es gratis, bro. Os invito a todos a que os suscribáis si todavía no formáis parte de la familia y a vernos en directo el día del evento. Un besito a todos y...